Hola. Estoy, eh, estoy buscando a marcelo <ríe> claro muchito ¿Cuál, cuál marcelo <ríe> no che un, un marcelo vivía por acá ¿Cuál es su apellido? ¿Eh, Marcelo? Y no sé, el, el que tenía que cumplir la promesa. ¿Cuál promesa, mijito? No entiendo nada de lo que me habla. ¿Cuál promesa? <risa> No, che, la promesa que... que... que... que me ha pasado unas cositas por ahí. Che, no sé. Eh, eh, me dijo que me ha pasado unas cosas y, y... después tomamos... merienda. Hijito, no se dice merienda acá en Chile, si usted está en Chile, hable como chileno, se le dice once, once, once. Sí, sí, sí, eh, oh, once, once, señora, señora, el limón, señora. Señora, disculpe, eh, usted vende Ucciono. Sí, claro que vende Ucciono. Aquí, a, aquí tiene unas una pastillitas Ucciono. Eh, no, no, Ucciono, no. Eh, eh, eh, eh. Crotolamo, necesito crotolamos, señora. También tengo crotolamos. Déjame, déjame. A oh, no, señora, de, de, de, me, me confundí. Me confundí, perdón. Perdón, señora. Necesito. Permatrago. Permatrago. Sí. No, pero en, en, en, en la esquina en permatrago. Oh. Necesito. O. Sí, también tengo. ¿Va a llevar algo? ¿Ok? ¡Ah! ¡Entrolia! ¡Vieja, weón! ¡No soy nerquetero, ¡Chao!